Crear efectos tipográficos creativos sorprendentes con Adobe ilustrador no es tan complicado como podría parecer. Bueno, voy a dar un clic aquí y voy a presionar control T para indicarte que ya tengo insertado el texto y con este tipo de letra. Pero no te preocupes, experimenta con cualquier tipo de letra y te aseguro que los resultados son súper son sorprendentes y son muy buenos. Así que sigue estos pasos. Primero, la tecla R. Vas a presionar la tecla R en el teclado. Voy a hacer un zoom aquí. Este es el punto pivot, pero estoy presionando en este momento la tecla de Alt. Si te das cuenta, al lado de esa cruz salen cuatro círculos. Eso significa que este punto pivot que está aquí lo voy a cambiar acá. alt clic se va a abrir esta herramienta o esta ventanita de rotación, tú puedes poner a 20, a 15, a 25, a 30 grados, los grados que creas conveniente, pero yo lo voy a dejar en 20, voy a dar clic en copiar. Y ahora voy a extraer el panel de muestras para trabajar con este grupo de color que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Doy clic en copiar, y voy a poner ahora un clic en este color que es un gris bajito. Control D o Comando D, y un clic en el gris que está a un lado. Control D, Control D, Control-D, Control-D, Control-D, las veces que sean necesarias, Control-D, voy a hacer hasta el final, ¿ok? Y ahora mira el resultado, súper impresionante, pero la verdad no me gustaron los últimos dos, así que los selecciono y los voy a borrar. Pues bien, ¿qué te parece? Súper sencillo, rápido, súper descomplicado, pero ahora la magia viene aquí, control T y experimenta con otros tipos de letra que tienes en tu ordenador esto es como para chuparse los dedos esto te queda súper bien y lo puedes aplicar en cualquier proyecto visual que tú tengas